Última semana del Mega Cumpleaños Jeep yeah. del 12 al 20 de octubre encuentra espectaculares ofertas en alimentos, aseo y variedades. Además, 25% de descuento en ropa importada con el tiquete naranja y amarillo y 40% de descuento en juguetería, excepto Ronda y Mattel. Mega Cumpleaños Jeep, yeah. mucho que ganar, mucho que contar.